Let's go this is crazy Yeah, they're You know, it's crazy Jalan, muchas que siempre me hablan Y yo como a mi cubana Fuimos desde la mañana, soy como click Como marijuana, superficial no me ama Dame el amor por la fama Yo solo pienso en mi mamá, La vida así que me reclama Muchas que siempre me hablan y yo como a mi cubana como desde la mañana, soy como que con marihuana. Superficie no me ama, cambio el amor por la fama. Yo solo pienso en mi mamá, la vida así que me reclama. Ey, fumando todo por coser. Todo por coser. Mi vida trip. Dando la duda, oh. si tú te preguntas, lo vamos a hacer más real. ¿Quién? King, ey. vamos logrando En el camino, piedra levantando Con todos los kilos de adentro volando controlo el huevo y tú sabes mi bando Mi mente fría, yo sigo esperando Como colina me está superando Trabajo frío, mi cuello lando, En este género tengo yo el mando Ando trabajando en mi gato siempre fiel Soy como un viciado ando en tu face Que la policía me persigue por ser fe En la pista es mi arena, Trabajando en mi gueto siempre fiel Soy como un viciado, toqueando en tu face Que la policía me persigue por ser real Y las bichas mías reventándome mi ser Muchas que siempre me hablan Brillo como mi cubana Fuimos desde la mañana Soy como pico marihuana Superficie no me ama Cambio el amor por la fama Yo solo pienso en mi mamá La vida así que me reclama